enríquez Monegro, alias El Mello, fue apresado por la Policía Nacional este viernes, señalado como uno de los que participaron en la muerte a tiros de Raylin Sabiñón de Asa, en hecho registrado en el sector madrigal de esta ciudad de San Francisco de Macorís, momento en que se desarrollaba un movimiento vulgario. La cosa no, me... no nada que ver con eso? No, ¿Por qué tú que te acusas, entonces esa muerte? Reconocido. ¿Eh? ¿Por qué? Pues conocido. ¿Qué tú quieres decir que por eso, conocido? ¿Qué lo han dado para mí? ¿Cómo? ¿Qué le han dado para mí? ¿Quién? No ¿Quién? esta ¿Quién? gente, porque soy de IFAIPO. ¿Por qué? La policía, ahora mismo policía. Por el porque soy miembro de IFAIPO Sí, hay una persecución. Reitera, es inocente de los hechos que le imputan. Entonces, Yo soy decir? inocente. ¿Y tú qué tú crees que te están a, a ti, ¿Qué? Sí. Está ¿Sí? todo puyo salto el hecho, Sí. ¿Cómo? Creo que me están dando apoyo. ¿Cómo que crees? Sí, no, todavía no he podido ver, no me dejan ver a nadie. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.